Pues yo creo que ahora mismo España está en el, en el, el tren de, de cabeza de, del movimiento Open Data, reutilización de, de información del sector público. A pesar de que la, la transposición de la directiva en España fue tardía, yo creo que España ha hecho un proceso de catch muy importante y ahora mismo está entre los países más avanzados. No solamente ha transpuesto la directiva correctamente sino que ha desarrollado recientemente un real decreto para, para desarrollar e implementar la, la transposición de la directiva. Análogamente eh, ha realizado un portal, el dato, datos.gov.es, que está considerado a nivel europeo uno de los más importantes y de los que mejor funcionan. Asimismo, hay un compromiso en parte de entidades locales y regionales con el Open Data que muestran el, el empuje y la importancia que está cogiendo este, este tema a, a nivel nacional. Y creo que es de los países más avanzados. Así, por ejemplo, muchas cosas que ahora mismo se están debatiendo y se han propuesto en la revisión de la directiva, ya están recogidas en, la, en el Real Decreto. Por ejemplo, el tema de que toda la información accesible y reutilizable ya es un principio que, que está recogido por, por el Real Decreto. Entonces yo creo que, que España es un país ejemplo a nivel general y luego tienen muchas instituciones, muchos organismos públicos que son ejemplos excepcionales en la retención de datos. Podemos nombrar tanto el Catastro, el, el INE, el Centro Nacional Geográfico Nacional y otros muchos, ¿no? Luego hay compromisos de, de ciertos... Eh, organismos autonómicos, por ejemplo el Gobierno Vasco, el Gobierno Andaluz, pues son ejemplos que otros países miran e intentan calcar para, para llevar a, para, para hacer las cosas como se han hecho en España, o sea que no hay necesidad de de, invertar, de inventar la rueda, sino que utilizan lo que se ha hecho ya, ya en España. De decir es una cuestión difícil fundamentalmente del futuro no pero yo creo que el open data es un es un tema imparable no lo estamos viendo no cada vez hay más datos disponibles cada vez hay un mayor compromiso de todas las administraciones de los usuarios de las empresas de los ciudadanos ¿no? y yo creo que al final esto desembocará pronto o tarde en que todos los datos estarán disponibles en abierto y por ahí van a ir los tiros, o sea, yo creo que la legislación no será necesaria en el futuro porque los datos en principio si sí los exigirá la, la, la sociedad deberán estar disponibles eh, en, en, en formatos open data para la discusión de usuarios para propia administración, para empresas yo creo que por ahí van los tiros, no sé cuánto se tardará pero yo creo que en, en el, futuro, el futuro será así y va a costar tiempo ¿no? Sobre el tema del el cambio cultural en las administraciones pues exigirá mucho dedicación, esfuerzo sangre, sudor y lágrimas pero por ahí, por ahí van a ir los tiros creo, no sé cuánto, no sé cuánto en qué periodo de tiempo, pero vamos Más, yo creo que más, más a medio plazo que a largo